Telefónica, porque hoy temprano Álvaro Mejuto, nuestro compañero, también hacía referencia a esta, a esta situación, a este proyecto de no utilizar el celular en el cuarto oscuro. Uh -huh. Justamente estamos en comunicación telefónica con el concejal de San Miguel de Tucumán, Agustín Romano Norri, justamente por esta presentación que busca prohibir el uso del celular en el cuarto oscuro. ¿Cómo le va, concejal? Buen día. Buen día, buen día a todo el estudio y a toda la audiencia. Muchas gracias por tener estos minutitos con nosotros para poder hablar sobre este proyecto, esta presentación. Sí, es una presentación, eh, digamos, que se, se va a hacer más tarde ante la Junta Electoral Provincial, para que, bueno, eh, por una cuestión del de sufragio del voto, del voto secreto, y para cumplir con eso, hoy hemos escuchado y hemos visto en las últimas semanas que eh, para colaborar, digamos, que se vote por tal o cual partido, algunos están pidiendo fotos, con, emitiendo el voto o videos, y lo que buscamos con esto es hacer más transparente el voto y cumplir con, este, con el voto secreto, mm. en el cual eh, cuando se deje el documento, en, al presidente de Mesa, cuando uno va a, entra a emitir al cuarto oscuro su, su voto también dejemos el teléfono celular de cada uno de los votantes para evitar esta forma eh, en la cual eh, le están pidiendo a diferentes vecinos, a diferentes votantes que hagan una foto o un video del momento que ponen el voto dentro del sobre ¿verdad? entonces eso es lo que estamos buscando, esperamos sea una respuesta favorable de la Junta Electoral para tener un proceso electoral más transparente. De esa manera lo, lo que se piensa es que se puede tener un boca de urna mucho más temprano que en esperando los resultados comunes, normales. Sí, no tanto eso, es, es la cuestión de, de los aprietes, de que voten por una persona o por un partido y, y, y digamos y después le, le muestran a, a algún puntero movilizador alguien que, que los lleva a votar es una forma eh, de evitar esto y de que haya total libertad dentro del cuarto oscuro para que eh, los vecinos elijan libremente digamos sin ningún tipo de, de como te digo de ni de prebenda ni de ningún tipo de, de extorsión ni ningún tipo de eh, digamos de que, que lo puedan a, la, a las personas de, e incitarlos a votar por Juan, Pedro, Diego o el partido. Claro. Que sea. Con eso del clientelismo vendría a ser. Exactamente. Estoy pensando en el porcentaje de por ahí de personas que están presionadas para que eso se lleve adelante, porque el resto por ahí dice bueno yo no tengo nada que ver con el tema. ¿Por qué no puedo sacarme una foto de recuerdo más para muchos jóvenes que sacan fotos cuando estoy por votar? Porque el voto es secreto, digamos, después cada uno puede eh, subir en sus redes sociales, en cualquier lugar, eh, a quien ha votado, digamos, mm. pero lo que buscamos es eso, digamos, es que haya la, la, la libre elección, por eso el voto es secreto, el, es uno de, como la obligatoriedad del voto también es el secreto del mismo, esto es lo que estamos buscando con esta presentación, bueno, esperemos que la Junta la tome como algo... Eh, eh, como algo para la elección del domingo, que solamente genera más transparencia. ¿Lo acompaña su blog ahí para poder hacer la presentación? No, es una presentación particular ah. que estoy haciendo yo, en mi persona, digamos, y bueno, obviamente muchos coinciden con con, con, el, con este pedido que nosotros hacemos. Justamente eso por ahí es lo que uno se preguntaba, digamos, ¿cuáles fueron las repercusiones una claro. vez que sale esta esta idea de lo que se va a presentar? Por el hecho de tener que dejar el celular con lo que uno también tiene ahí, claro. ¿no? No no me refiero a lo malo, sino el, el valor que tiene hoy en día el celular, que cuenta como billetera, cuenta como un montón de cosas. imagínate que el, el, el documento también lo está dejando ahí y con el documento puede sacar un préstamo, un crédito, lo que sea en el documento de uno, digamos para eso hay fiscales de los diferentes partidos hay personas que cumplen eh, un rol, digamos, durante ese día han sido designados por la Junta Electoral para ver la, para llevar adelante un, la transparencia del proceso electoral de cada una de las urnas eh, es solamente eso, digamos en un pedido, ¿cuánto se demora una persona en votar un minuto, dos minutos que deje tu este teléfono ahí? Y, concejal, ¿usted considera que puede ser que por ahí el, lo, lo, lo tomen el... A su pedido, ¿siente que por ahí se puede llevar adelante? Esperemos, esperemos. Por lo menos, si no se lleva adelante el pedido, digamos, si no, no es aceptado, por lo menos que vaya tomando conciencia la gente de que es libre de votar como quiere. Eso es lo que buscamos con este, con este pedido, porque bueno, sabemos que hay muchos lugares, eh, sobre todo gente que cobra planes y, y que, que lo extorsionan para que sí. voten a tal o cual partido. Es cuidar también a aquel, aquel votante, ¿no? Es, la idea pasó por ahí Así es, uh -huh. exactamente, eso es darle la libertad De que pueda elegir eh, como lo que quiera Independientemente del partido que sea, pero con toda libertad Bien, bien, bien Además hay, hay cuestiones y valores que siempre hay que predicar Pero este en un año tan particular como son los 40 años de la democracia claro. Después de todo lo que han, ha transitado el país Me parece que también va por ese lado Sí, después de todo lo que nos ha costado la democracia de los argentinos, hay que cuidarla y hacer que sea lo más transparente eh, posible. Uh -huh. Concejal, entonces la presentación va a ser en, en unas horas. Sí, a las diez y media en la Junta Electoral Provincial de Calle de la Madrid. Bien, y aprovechando que el voto secreto nos cuenta quién va a votar, nada no, mentira, mentira. <risa> no, no, no había entendido nada No había entendido nada una, una risa por lo menos para, para el cierre, le mandamos Para levantar para comer sí, este día. Sí, Le mandamos un abrazo y el domingo lo va a vivir con familia, ¿cómo lo vive usted en las elecciones? Siempre don, trabajando en, en mi comité estaré ya. ahí esperando y eh, siempre voy a votar temprano y seguramente almorzaré con la familia y ahí volveré a al comité a esperar lo, los resultados que van llegando de las diferentes escuelas, de los diferentes fiscales que nos van pasando y bueno, con mucha expectativa de que un domingo Tucumán cambie y que Roberto Sánchez sea el gobernador de Tucumán, tenemos mucha expectativa en eso en un triunfo de, de Roberto Sánchez con, con Germán Alfaro y un holgado triunfo acá en la capital eh, con Beatriz Ávila como la primera intendenta de, de San Miguel de Tucumán. Desde ya nosotros agradecemos la comunicación uh -huh. telefónica y estaremos atentos en cuanto a la presentación dentro de un ratito. Gracias, concejal. A ustedes, que tengan muy buen día.